Vamos, ¿eh? Julia, ¿usted le robó a Gasaya? Como se está diciendo en la tele Simplemente, Julia, hablamos bien, tranquilo ¿Está toda abogada? Tranquila, tranquila Julia, tranquila, mira, con respeto Simplemente esto, con respeto, usted lo robó a Gasalla. ¿Cómo lo conoció? Simplemente eso. Aclara acá está en las cámaras, está su abogada, es lo mejor que puede pasar. Usted. Le llega a pasar algo y te hago responsable. Retírate en este momento. Okay. Ahora estoy en la uno... vida pública. Ah, usted... yo también. Pero usted, ¿Usted, Julia, cómo lo conoció a Gasalla? Nos, no nos seguís acosando. Ya yo lo estoy conocido. acosando, ya entró a la casa de Antonio Gasalla y grabó. Yo no estoy acosando a nadie, estoy en la vida pública. ¿no? ¿Por qué no quiere contestar? Es fácil decir soy inocente y está todo bien. Digo, porque tiene una perimetral, la familia está angustiada por Gasalla porque entraron a la casa. ¿No le parece que eso, eso es una cosa? ¿Por qué? No le parece que saco? Ni siquiera vamos... Pero no, no, vamos. Pero no. no entiendo por qué eso, eso, eso... ¿No quiere decir algo, Julia? No, no, yo, nada. nada. Julia, ¿no quiere decir algo? No, no quiero hablar. ¿Por qué? Usted lo puede aclarar, puede decirlo ahora. ¿La justicia, la justicia entre, no sé va a hablar por, por mí? No ¿La justicia va a hablar por usted? No, no, no, nada. ¿Pero, nada, ¿qué? Nada, ¿Pero nada, usted, nada. usted es inocente? ¿Usted Ni cree siquiera. que es inocente? ¿Por qué no lo quiere decir? Porque Antonio, usted sabía el estado no, de luz... A ellos los van a sacar, Venimos. El estado de lucidez que tenía Antonio Gasalla, ¿usted sabe? ¿Es consciente de eso, Julia? No empuje la cámara, Julia, no sea violenta. Nosotros estamos acercándonos y a preguntarle por una persona que estaba con poco de lucidez. ¿Estaba con poca lucidez? ¿Le preguntamos bien? ¿Eh? ¿Puede ser? Simplemente eso. ¿No quiere decir algo, aclarar algo? ¿Tiene la oportunidad? ¿Tiene la oportunidad? Solamente preguntaros. ¿Usted sabe que Antonio Gasalla estaba con poca lucidez? Entonces simplemente eso le preguntamos. Chico, ¿Sí? no puedo ok, dejarlo. bueno, está bien. Perfecto, gracias. ¿eh? Ahí nos retiramos. Bueno, ahí la ven, se va con su abogada. Es la persona que entró a la casa de Antonio Gasalla.